No, no hay problema ¿Pero qué voy a que está hablando aquí, pero que estoy violando. Solamente para estar en la playa, todos sus derechos quedan violados, cuando usted viola en el Claro, no pasa la no está violado. La quieren de... Aquí lo vamos a esperar que llegue ya... Yo demando el país, básicamente, yo no soy de aquí. No, Está pero... <risa> bien. No, claro, porque... claro, yo tengo un niño de un año aquí. Ah, pues te lo voy a llevar en el hombre, para país, pues entonces. Gracias, gracias, Vamos a ti. vamos a ver, vamos a la entrada a que entrada para que trabajen. a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a Caballero, estamos en ver, vamos de ver, vamos a ver, no a a esta hora, en todo el cumplimiento de la ley para hacerle que usted salga de su libertad, lo revisen y hagan el, el, el, las la, la revistas los turistas que vienen del aeropuerto y traen su permiso, ¿usted viene del aeropuerto? trae Mismo, pero pues, la situación también, es la siguiente que yo estoy al tanto de todo lo que está pasando y los policías eh, han sido demasiado decentes con usted no, simplemente sáquenlo no, no, y llévenselo y eso, no, ven uno no, ustedes a manejar el carro ¿no? así no es, es, muy, es muy bueno ver al fiscal usted no llegar a mí, usted me dice a mí que no ha pasado más de 50 carros por ahí sin permiso y sin nada y lo dejan ahí porque me tienen a mí aquí al cree que eso está bien yo tengo Por bien mire, pasado, me... Me más de 50 carros señor mire yo estoy checando en el vivo desde hace rato porque si usted no me ve aquí obviamente yo tengo que estar al tanto porque soy la fiscal que soy turno. entonces la situación es la siguiente si usted hace una rebelión contra los policías los policías tienen todo el derecho de actuar porque la ley así lo papilla. aunque usted sea dos encima de su casa usted sabe que está violando eso que viene simplemente sí, sí, es una sí, revisión sí. sé que lleva a sus hijos menores usted puede llamar a alguien para que le venga a buscar sus hijos, y no hay ningún inconveniente, pero usted está en franca violación de la ley y debe corresponder a lo propio que los oficiales le pero están usted cree, faltando. Usted cree que eso es su ley, que me tienen a mí hace media hora aquí, y han pasado pilas de carros sin permiso, pilas de motores sin permiso, y ninguno de ellos ha hecho nada. Ninguno ha nada, que están aquí mirando a mí, y por ahí hay pilas de carros que pasa, ¿Por qué no paran a todo el mundo como me pararon a mí? Parar uh -huh. Claro, esa es la ley. Mundo que apura, Siempre todas las personas que están violando la ley buscan una justificación. ¿Ninguno ha ninguna, eh, ninguna bueno, Porque todo por ahí. Señor escúcheme, en este momento o sea, yo le estoy pidiendo que salga de su vehículo para que lo revisen y lo requisen. Si tiene que mandar a alguien para, a para que le revisen, le lleven sus hijos. ¿O sea, ¿Es una situación? que está en franca violación del, del toque de queda? Señora, le digo que llame a la respetando a mí como Ministerio Público, ni tampoco a los oficiales, porque no hacen el mero omiso, simplemente poniendo escudo. Ah, por oh, Ah, yo okay. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo, niños, ay, está grabando por no, todos lados su padre. Está bien. usted no, está, no, está bien, está bien. ¿Usted cree que eso está bien? Pero señor, no se diga. usted cree que está bien. Ajá, pero está bien también. Está bien, yo ya no lo haga por ella. Hazlo por ella porque ella vino ahora. No, no, está bien, está bien. Yo lo voy a hacer pero estoy haciendo una pregunta a ella para que ella no, no, no, no, no, no complique la cosa, ¿no? A los niños no se les puede, no se le puede impactar con, con cosas, pero nadie, nadie, nadie les impactó. Nadie por el sí. donde hay niños Señor, mire, por, por, la, por favor, bájese del vehículo, porque ah, estamos ya, siendo malos para que, que se devuelvan la situación sí. Sí. ¿Sí? Yo más no hubiera accedido luego de la presencia de la magistrada, de la fiscal, Adami, que está aquí, en representación del Ministerio Público, ¿no? como garantía de su derecho, ¿verdad? Público ya había arruinado ahí, cartera, por Echate para acá. Recordarle a los compañeros de la prensa que si hay millones de dano, voy a ser La transparencia de la requisa, ¿verdad? ¿Quieren mirar antes que yo se No, no, tranquilo, está bien, eso es lo que estamos haciendo. No, porque yo no voy a revisar vamos a revisar ya. No, no, no, si ustedes lo revisan ahora, porque esto yo lo voy, voy a llevar y me voy a llevar ya. me llamo. aquí, Ahí yo tengo mi dinero y tengo mis cosas. Nadie, mi mi cosa, nadie me ha tocado a mí nada. Ahí tengo mi dinero. Aquí está la llave del carro, si usted la oy, oy, oy. ¿Tú No, ahí todo no, va a ser transparente. No bruto. Bien, Le estoy dando a... que chequee esa, esa parte de ahí, porque esta sí, es la parte yo. de seguridad del carro. Usted puede chequear antes de que yo la cierre. Yo lo tenía ahora mismo. ¿no? más yo tengo el Ay, no, mi gusto estaba yo ahora mismo, antes de me lo estoy diciendo, estaba ahí, no tenía lo que encima. No, yo no... tengo No, nada, estaba ahora mismo ahí, está hijo de mi queer pero yo tengo ahí. No, no, no, no, no, no, no, no. Sí, hay. El bulto mío. Sure my, my, my there. No, no, no, yo me tengo que aquí. Ok, el bulto estaba aquí, no digo aquí, No, pero a mi no, yo tengo el ahí, mi bulto está a mí, yo me tengo que a mí. No, está mera, mera. Está mera, no, está mera, mera. Está mera, no, mera. Mera, no, a mí. no, It was there. Not no, no, ahí no, no, no, no, no, aquí, no, no, no, no, no, no, no, no, ahí. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estaba ahí no, lo ahí. no, Hey, marido, tu... tu lédito, grabar, eh? No, no, no, no, está... grabado, ¿Ah? bueno? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los niños? no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Por qué? Porque yo voy contigo, ¿me presento? En esta centro de ¿cuál Como un niño. Señora, ¿y esto fue? qué pasó? Tranquilo, porque te afloja la esposa. ¿Estás tú tranquilo? la mano la tengo. Sí, yo No, no, pero qué fue lo que pasó? ¿Y por qué contigo están haciendo eso? Sí, sí, pues ya está, está pronto, tranquilo, tranquilo, güey. no, Vamos a ver, muchachos, vamos a dejar, no entren para allá, no entren para allá. No entren para allá, ¿Ay, ya? Ay, ya. Sí, pues lo ahí pues lo ahí.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 Cuando termino, piste la famosa. ¿Qué pasó con la música ahí? A las 6 de la tarde. Vamos a ver, aquí A ver, Vamos a ver, gente. Vamos a ver, gente. a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, Vamos a ver. ver. Hey, want well, see ya?